Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a esta conversación de Antroposofía Viva. El espacio que estamos buscando es poder compartir herramientas, visiones desde la antroposofía que nos pueden ayudar a todos, principalmente en estos momentos y también en estos espacios en los cuales requerimos reinventarnos tanto como individuos y como sociedad. Es justamente por eso que nos animamos a empezar a hacer estas conversaciones de live, cosa de que podamos también crear esta comunidad de personas que estamos interesadas eh, tanto en la salud integral del individuo como en nuestro organismo social. Y, y ojalá llevarlos a, a un esplendor, a un esplendor dentro de la humanidad, que también está dentro de nuestras capacidades. Y la antroposofía tiene como filosofía, porque es una filosofía, múltiples herramientas que son humanas, que no requieren, muchas de ellas, eh, tener grandes cosas para empezar a aplicarlas, sino que son cosas que tenemos en el día a día como humanidad y desde ahí vincula también la antroposofía entonces en esta conversación en vivo eh, vamos a tocar algunos temas fundamentales eh, es importante agradecerles a todos por estar aquí eh, porque así podemos hacer crecer esta intención que, que es aportarnos herramientas tanto para la contención individual como para el apoyo colectivo y para crear también esa humanidad que, que estamos desarrollando todos y de la cual somos partícipes entonces la antroposofía es una filosofía creada por eh, Rudolf Steiner quien además de poseer capacidades de evidencia de los planos sutiles y superiores era un personaje muy docto, él estudió mucho sobre las filosofías y también sobre el conocimiento de la humanidad y uno de los principios activos de la antroposofía y, y uno yo siento de los impulsos mayores de Rudolf para comunicarse eh, con nosotros y una de las herramientas más importantes, es volver a vincularnos con la tripartición del organismo humano. Antiguamente, las culturas eh, humanas entendían que eh, el ser humano estaba conformado por un cuerpo físico, por un alma sintiente, que nos vincula también con los animales, y con un espíritu individual. Eh, esa conversación del espíritu individual fue tergiversada y sesgada para la humanidad en el año 869 después de Cristo por medio del concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Ahí se dictaminó que el ser humano era un un ser binario. Eso quiere decir que tenía solamente cuerpo y alma. Esta condición que, que genera la Iglesia Católica como un movimiento de poder y de control hacia la humanidad, desvincula de la conciencia humana que cada ser tiene un espíritu con una misión y que además esta, eh, estas misiones y estos vínculos que hacemos entre las personas están acordadas previamente, tanto para la evolución nuestra, personal, como para la evolución de nuestro clan, y también para la evolución del universo. Entonces, es un poder ya tener la conciencia de que podemos desarrollar tanto en nuestra forma personal e íntegra como en nuestra sociedad, estas herramientas espirituales, este vínculo con quien soy yo mismo, que nos priva de eso. Y esa herida para la humanidad, dice Rudolf, que es una herida que cada ser que encarna la vivencia, porque hay una negación social del espíritu que está encarnando y también hay una negación social de su importancia. Entonces, eh, esta conversación de reencarnación, esta conversación de espíritu no es una conversación que inicie con la antroposofía. Si nosotros vamos hacia atrás, hacia los eh, múltiples conocimientos de la humanidad creencias de la humanidad, historia de la humanidad, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con que el ser humano es un ser espiritual, con que el ser humano es hijo de dioses, ¿cierto? Y, y múltiples de las conversaciones eh, que podemos ver tanto en mitología se repiten a lo largo del planeta en distintas épocas culturales ¿Y, y de dónde viene ese conocimiento entonces inventaron todo este conocimiento al unísono porque eh, hay una necesidad entonces de bloquear ese conocimiento en, en los años 869 cuál es la intención de control y es justamente con eso con los que Rudolf nos quiere volver a vincular creando la antroposofía. La antroposofía se genera y se entrega para el bien de la humanidad. La primera vez que se aplica una pedagogía antroposófica es para los hijos de los obreros. Entonces también estamos hablando que esta ciencia del espíritu no es un conocimiento que esté dado solamente para un sector de la población o para un sector con ingresos o para una élite. Realmente la antroposofía como conocimiento de herramientas humanas está vinculada y está creada para la humanidad completa y acceder, a su conocimiento, acceder, a comprender los porqués. Elegimos algunas acciones y otras no. Es fundamental, es fundamental porque es una herramienta de conciencia. Normalmente en la antroposofía procuramos no ocupar las redes. Eh, hoy en día tenemos el internet cierto, Pero hay un extremo cuidado con las fuerzas que no son naturales, puesto que hay otras fuerzas, ¿cierto? en la medida que hay luz, también tenemos el mismo grado de oscuridad. Y por eso se tiende a que la gente antroposófica no entre mucho en estas conversaciones eh, por red o por videos, personalmente, eh, en las terapias... En las terapias presenciales, en las terapias telefónicas, hay un vínculo energético real con el paciente y con el consultante. Hay una conexión. Entonces también desde la antroposofía, cuando entendemos que poseemos un espíritu y que ese espíritu tiene gran información eh, y grandes dones, nos podemos permitir una conexión real con el otro, y una conexión real no solamente con nuestros pares de especie sino también con todo lo que nos vincula. Desde la antroposofía entonces también vamos a mirar que hay un microcosmos desarrollándose en cada ser individual, pero que también ese microcosmos se va a manifestar en su familia, en sus vínculos sociales y en la humanidad. Entonces, cada quien es fundamental e importante. Y eso es algo, es una herramienta que no se enseña, lamentablemente. Y si se enseña, se enseña muy pocos. No requerimos tantos eh, valores eh, económicos o materialistas para poder aplicar y vivenciar la antroposofía viva eh, Ese concepto de antroposofía viva Es un concepto eh, que a mí me, me, me late mucho Porque también tiene que ver con que No estamos hace 100 años atrás Estamos en una humanidad que Ha elegido este momento preciso, evolutivo Para conectar, para entregarnos y para llevar hacia la evolución, tanto de la humanidad como del cosmos. Entonces, son herramientas que en la medida que tenemos conciencia de qué están aportando o qué nos están entregando, nos permiten también elegir desde un plano consciente, y no desde la conversación de una moda o de ir un poco a ciegas. La antroposofía nos apoya mucho con estados emocionales también, ya que los considera, considera que primero el estado va a ser energético, como las ideas, antes de llegar a un producto, primero la idea, el nivel eh, está a nivel de cosas que no podemos eh, tocar Y eso no significa que no existan Lo mismo pasa con las emociones Quizás no las podemos tocar Pero sí las vamos manifestando Lo mismo pasa con el habla De una u otra forma Tenemos ciertos patrones de comunicación ¿Cierto? Que nos van otorgando cualidades Desde donde yo también tengo conciencia De qué están haciendo y de qué estamos entregando si yo no tengo conciencia de qué está haciendo eh, todos estos recursos que tengo como ser humano claramente hay una gran posibilidad de caminar a ciegas y también hay una gran posibilidad de no encontrar sentido a muchas cosas y lamentablemente en esta humanidad mate materialista Ahí está el sentimiento de que falta algo, de que algo más hay, que hay algo más fundamental y, y algo más puro. Y en esa esencia también eh, la antroposofía nos apoya. Ahora, personalmente estudio la antroposofía desde vivencié la antroposofía a los nueve años, ya que entré por hitos biográficos personales que llevaron a toda mi familia a entrar en, en esta filosofía y en la pedagogía y no me he soltado de la mano, eh, agradezco tremendamente esa posibilidad y sin embargo eh, siempre ha estado en mí la conversación de ¿por qué si la antroposofía es una herramienta entregada para la humanidad? Los resultados no son aquellos. ¿Por qué si, eh, si son herramientas que podríamos tener todos a mano desde el conocimiento? ¿Por qué solamente es para un grupo selecto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando incluso con los que generamos antroposofía? ¿Dónde está realmente ese impulso de verter el conocimiento desde el amor hacia la humanidad y el amor hacia nuestros pares? Y es justamente por eso que nos hemos abierto también hoy en día a la posibilidad de que con nuestra intención de apoyo y de entrega podamos todos conectar y conectarnos con nosotros mismos claramente eh, mi intención en este momento es conectar con los corazones de todos ustedes y con el espíritu de todos ustedes y con el espíritu de quienes se vayan a conectar para, no para entregarles algo externo sino para que Lleguemos por lo menos a la base antroposófica de que el aunque estamos vinculados y aunque tenemos un poder importante con el cual hemos nacido, entonces, fundamental, la antroposofía nos quiere revincular. Porque la información de que el ser humano posee un cuerpo, un alma y un espíritu es conocimiento de toda la humanidad. Hasta que la Iglesia Católica decide generar un trabajo de control hacia la humanidad y desvincularnos de esa realidad consciente. A lo menos. Entonces, realmente la antroposofía va a ver al ser humano como un ser que posee un cuerpo, un alma y un espíritu, sin necesidad de terceros. Nacemos en esa condición, nacemos con ese poder, con, con esas capacidades y podemos desarrollarlas también en vinculación con las cosas naturales porque todo aquello que nos rodea pertenecemos a aquello y per nos pertenecemos también a nuestras relaciones y nos pertenecemos también en nuestra salud y en nuestras misiones bueno me gustaría saber eh, si hasta acá tenemos alguna pregunta al respecto porque de verdad dentro de la antroposofía no es un tema que se converse constantemente esto de que encarnamos juntos para apoyarnos para evolucionar y para apoyar también al cosmos nuestra evolución también apoya a la evolución de las otras esferas y también las otras esferas están apoyando nuestra evolución entonces el primer punto fundamental que quiero eh, y que de verdad siento que es el pilar base de, para entender y poder estudiar antroposofía es comprender que cada ser que encarna es un ser individual y espiritual. Y entonces que desde esa conciencia podamos también permitirnos valorizarnos al nivel que cada ser humano tiene y conlleva por derecho nato. Para la antroposofía también, el vínculo del terapeuta, la intuición que va a tener el terapeuta es una intu intuición que también tenemos todos, es una posibilidad que también tenemos todos y que vivenciamos, que a veces decimos, mmm, esto no me huele bien y no tiene que ver con algún hecho tácito, tiene que ver con una sensación anímica y eso también existe. Tenemos esas herramientas. Entonces, ¿cuál sería nuestra capacidad si como sociedad entendiéramos la importancia de cada ser que encarna? Tuviéramos la, la, la real sutileza y contención con cada momento que está vivenciando el otro. Y que yo también puedo, cierto, vincularme, anímico, espiritualmente, con ese otro. Desde, más allá desde del egoísmo, sino de la verdadera vivencia de que estamos conectados. De que todos somos uno y de que todos estamos en un planeta que nos está entregando todas las posibilidades para nuestra evolución y que sin embargo pensábamos o vivenciábamos que estábamos separados y no lo estamos, no lo estamos desde un inicio. En los próximos en vivo pretendo empezar a compartirles de a poco conceptos que tienen que ver con la antroposofía que a veces llaman a confusión a veces hablamos de la tripartición y otras veces también hablamos de la cuatrimembración ¿ya? no son tan distintos entre sí solamente tenemos que tener claro de qué estamos hablando entonces en este momento, en esta conversación en vivo eh, conversamos Eh, el, el, perdón, vi ahora una pregunta, pero claro, si yo estoy trabajando antroposofía y la trabajo solamente para mi egoísmo, ¿cierto? Para ser la mejor, para tener tanto conocimiento, para, para ponerme en una esfera, ¿cierto? De, no estoy trabajando en la antroposofía profundamente. No estoy haciendo antroposofía viva. Estoy acumulando materia. Y desde ya la mera conciencia de que el otro tiene un espíritu, cuando yo le comunico al otro, ¿sabes que tienes un espíritu? Tienes ese poder. Lo tienes no porque yo lo diga, sino porque así también ha sido demostrado, porque es información de la humanidad, porque es conocimiento para todos, la mera conciencia de eso ya abre posibilidades a un entendimiento más profundo de cada quien. Entonces, el terapeuta claramente puede conectar porque ha trabajado, a, a, se ha abocado a aquello, ¿cierto? Para conectar con la conciencia también del otro. Para conectar donde quizás están aquellos puntos que no, que no está, son tan fáciles de ver desde adentro. Y también para llevarlo a su potencial de salud. Porque la salud es un ritmo dinámico no estamos siempre en salud siempre estamos venciendo distintos factores que van llegando desde el mundo y nosotros nos vamos reponiendo de ello y desde ahí entonces yo siento que la primera misión de un terapeuta antroposófico es vincular a su paciente con su potencial y con su realidad que es que tenemos un cuerpo que tenemos un alma que percibe que siente al mundo y que siente a los otros y que se siente a sí misma y que también tenemos una guía superior o espíritu que nos está guiando y apoyando en nuestro en, en nuestra biografía en aquellos hitos que nosotros requerimos para evolucionar y no para evolucionar solos sino para evolucionar en conjunto no hay eh, coincidencias nos elegimos y nos elegimos de una u otra forma todos para aprender y todos para evolucionar y desde ahí todos podemos apoyarnos espero que esta conversación les sea útil a todos estamos eh generando charlas de Zoom, tanto para padres, para profesores, vamos a generar también charlas para profesionales del área de odontológica para abrirlos a este mundo de, del ser humano y de la antroposofía yo elijo la antroposofía porque es una filosofía que he estado estudiando. Sin embargo, también dentro de las filosofías y de las ciencias terapéuticas que he estudiado, la gran mayoría habla exactamente de lo mismo. Las cosas armónicas generan patrones armónicos. Y desde ahí, desde la vinculación de qué es lo mejor que yo me puedo dar a mí mismo y al otro, podemos ir construyendo realmente bases sólidas, para que todos podamos evolucionar y para que nos llevemos todos a esta sociedad mundial, porque ya el tema no es individual, el tema es mundial, nos llevemos como humanidad a esta conciencia de que estamos unidos, de que estamos vinculados y que estamos en un planeta maravilloso, maravilloso al cual hemos todos elegido venir. elegido venir. Es un gusto estar con ustedes, muchas gracias por participar de este en vivo. Pueden dejar preguntas, cosa de que la próxima semana toquemos algunos de esos puntos. Espero entrar un poquito más de lleno ahora con otros conceptos, pero sin embargo esto pase. El ser humano tiene un espíritu que le está dado a cada quien y que puede desarrollar sus máximas potencialidades y que estamos todos para apoyarnos. Un gran abrazo, cuídense y estamos en contacto. Un besito.